Muy bien, continuamos acá en este espacio de mañana. Habíamos iniciado. Ya teníamos un programa detrás de cámara con nuestro invitado. Como habíamos anunciado, estamos en este momento con una importantísima entrevista. Guido Gómez Mazara, el doctor Guido Gómez Mazara, nos acompaña en la mañana de hoy. Estaremos hablando de aspectos muy importantes en el ámbito político de la vida nacional. Buenos días, Guido. Bienvenido Buenos al espacio. Días. Un placer. Y me comprometo a ir físicamente ¿eh? allá. Sí, bien. claro. Sí. Lo estaremos lo, lo esperando va a ser por la acá. La próxima semana. Perfecto. Les garantizo que hoy es miércoles. Miércoles. Hoy es miércoles. El próximo miércoles estoy allá. Ajá, perfecto. Bien, ah, perfecto. Bueno. Muy bien. Adelante, Adelante. Iniciado. Sí. Eh, para iniciar, ¿verdad? El tema de que está en el momento, naturalmente, lo que fue ayer la presentación del programa de gobierno de los tres candidatos principales de la República Dominicana, su evaluación de cada uno de los discursos. Bueno, lo primero es que en pleno siglo XXI, a uno le llama la atención que en la República Dominicana siempre te estén eh, acomodando la situación política, porque en países con menor nivel de desarrollo que el nuestro hay un sistema de obligatoriedad del debate. Lo que pasó ayer fue que cada quien exhibió sus ideas. Bueno, quienes tienen ideas. Entonces, ahí que voy. Eh, todo el mundo sabe que estoy con Luis. Sí. Luis es entre los candidatos el que tiene una formación económica y hay que establecer en qué escenario lo hizo esas propuestas. Segundo lugar, Leonel Fernández es un político que ha acumulado bastante experiencia, buen comunicador. Y Gonzalo, que fue el que se resistió a ir un debate, y ahí cito al doctor Fernández, cuando hablaba ayer de la vergüenza de ver que el partido que le dedicó gran parte de su vida es un partido que se ha reducido a salami, apoyo a salchichón, distribuido en una campaña. Eh, Gonzalo, que es un hombre que no tiene una estructura de pensamiento y por eso rehúye al debate, cito la frase de Danilo Medina hace ocho años: sí. Quien no va al debate no merece ser presidente de la República. Lo Así es. Mí, no yo. Así es. Y él hace un cuerpo de planteamientos que le digo, porque Gonzalo no tiene repito, una estructura de pensamiento ¿qué dice él? por ejemplo, el sector de la construcción, de la infraestructura él dice, bueno eh, yo proyecto construir 100 viviendas anuales, miren, vamos a las estadísticas el proyecto más ambicioso de los últimos ocho años, el proyecto Juan Bosch, proyectó 25.000 viviendas, solo ha construido 7.800. ¿verdad? o sea, eso es inviable ahora, yo le quiero hacer una pregunta muy simple, los proyectos de infraestructura que él quiere desarrollar ¿lo va a hacer como Debrecht? ¿Es una pregunta? Sí, ¿Qué es la que tiene la infraestructura para construir. ¿Como Debrecht? Sí. Porque su, su gestión, su gestión, ¿firmó cinco adendas como Debrecht? O oh, es mentira mío, ahí está. Entonces, fíjate cuál es el sentido de la prioridad de un hombre que aspira a la presidencia de la República como usted. El país tiene... Tres meses concentrado en un debate sobre el tema de salud. Y yo le digo que el gobierno que él quiere continuar en términos de inversión del PIB, en términos de inversión del PIB, representa 1.7 en inversión en salud. En América Latina la inversión es 5% del PIB. Pero fíjate que frente a una crisis sanitaria, él reflexiona que su prioridad es el sector infraestructura y construcción. Todo el mundo sabe lo que en este país significa el sector de infraestructura y construcción. Todo el mundo sabe. Y yo no quiero hablar de una cinta que anda por ahí, que ustedes la escucharon. Sí. El actual ministro hablando con él. Tanto a fulano, tanto a pereceo, tanto a menganeo. Ustedes saben lo que es eso, ¿eh? Bien. Entonces, fíjense cómo el proceso de degradación del debate político en la República Dominicana ha contribuido a que gente que su espíritu es el dinero, crea que su criterio se le va a imponer a toda la sociedad. ¿Dónde está la opción de Gonzalo sobre educación? Por ejemplo, él tiene una confusión. Él dice que la inversión en el sector educativo es 50% del presupuesto. Ahí está la cinta, ¿eh? Señor candidato, el 4% del PIB, no 50% del presupuesto. O sea, él no tiene una estructura mental, ni ha dedicado tiempo a leer suficiente para que, sus argumentaciones entonen en el marco de las necesidades del país porque el que lee desde chiquito es como que aprenda a montar bicicleta eso es un ritmo de formación desde temprano entonces cuando tú no has hecho eso tú tienes grandes problemas y dificultades ¿dónde está la visión de González sobre el tema por ejemplo de la inseguridad? ¿dónde está la visión de Gonzalo sobre el tema de la estabilidad macroeconómica y calidad en el gasto? abro un paréntesis ¿ustedes recuerdan los comentarios que se hacían con Hipólito en medio de una crisis bancaria. El tipo de cambio llegó a 53. puntos más alto. ¿Usted saben cuánto está el tipo de cambio? Ahora, ahora. Está 58.7. Y el presupuesto de su partido, de su gobierno, proyectó la relación tipo de cambio, peso 55. Está 58. Ustedes se están dando cuenta. Y vayan a las comunidades. Yo ayer estaba en Moca. Por ejemplo, tú vas a Juan López y le preguntas a la gente, ¿aquí hay agua? No. ¿Es de norte, las tarifas eh, son bajitas? No, carísimas. ¿Los caminos vecinales están hechos? No. ¿Los puentes se han hecho? No. Entonces, las comunidades tienen problemas. Yo hablo a San Francisco de Macorís y a través de ustedes, todo el país. ¿Usted sabe lo que demostró este sistema? El sistema que tenemos frente a la crisis sanitaria, que se ha hecho una crisis económica ya, que la infraestructura del sector salud no es eficiente. El mejor ejemplo es San Francisco de Macorís. Entonces, ¿dónde está la visión del candidato presidencial respecto a esos temas neurálgicos? No, él quiere infraestructura. ¿Usted sabe por qué quiere infraestructura? ¿Eh? Porque hay una compañía que se llama Moncast. De hermano de su hermano que coronel del ejército que yo no sé cómo un coronel del ejército tiene vinculaciones, que piloto de paso tiene vinculaciones con una compañía que se llama Moncast que es una compañía de hormigones de blo, de movimiento de tierra y de construcción estructurada siendo gonzalo ministro ustedes ven ustedes ven entonces eso si sí quiere él tiene otra compañía que se llama MOL una compañía interesantísima, de un joven apellido Molina, que es el mejor amigo de su hijo, que está en el edificio de las oficinas privadas de Gonzalo y que en un préstamo idosa aparece como garante la compañía Mol y aparece también como una de las principales beneficiarias del programa de asfaltado. Por eso Gonzalo quiere un gobierno que invierta mucho en infraestructura. A él no le preocupa la salud, la educación la seguridad ciudadana. Entonces, sobre Oye, esa pero base, eso es una infraestructura grave la que tú describes. No, no, es que yo lo, yo lo sometí. Hay un, yo lo deposité en el pet el recurso. Lo que pasa es que nosotros la oposición tenemos lo que llamamos un apagón informático. <risa> el gobierno tiene tanto control de los medios y hay tanto bocinaje distribuido en todos los medios que la información en nuestra no llega. Entonces sobre esa base. Uno tiene que aprovechar estas oportunidades para decirle a ustedes lo que muchos saben y se quedan callados. Y frente a eso el país va a reaccionar. Mira, pueden comprar firmas encuestadoras, manipular. ¿Ustedes recuerdan en las elecciones municipales? Sí. sí. Unos amigos de ustedes de los medios de comunicación. Esa compañía que se llama C Latinoamericana, ¿tú sabes de quién es? ¿De quién? ¿Usted sabe quién es C Latinoamericana? Es Andy Dauage. Sí, Andy Dauage. Ah, sí, claro. Dau principal de Punta Catalina que lo tengo yo sometido por 2 millones punto 2 de dólares que cogió en soborno que aparece en la lista de Odebrecht, ese bandido es un bandido entonces, ese es el que representa esa firma eh, encuestadora, ¿para qué? para generar una percepción en la sociedad a ver cómo yo aproximan el proceso y cómo se alzan con el santo del limón en un fraude Guido, Guido, y en el caso de Marpen Guido, Guido eh, que precisamente ah, no, eh, precisamente iba a llegar Francis Rodríguez te habla hola Francis, ¿cómo estás? bien, óyeme, iba a llegar a ese punto hablando entonces de esta realidad, de esta posición y de este como una especie de de aire que le han dado a la candidatura que no prende con Matt Payne ¿Cuál es tu, tu, okay, de, ¿cómo tú la describes? vamos a Matt Payne mire, vamos a ver yo trato de ser un político lo suficientemente honesto, aunque sea políticamente incorrecto. Lo primero que dice Bernardo Vega, lo primero que dice es que las encuestas telefónicas carecen de rigurosidad científica. ¿Sí o no? Él dijo eso. Sí. Y en el marco ah. de la pandemia, admite que por vía telefónica, él hace la encuesta. Pero excluye un componente fundamental. Primero, él dice que Luis Gana... En, en primera vuelta, y que en una segunda vuelta también gana. Él lo dice, ¿eh? que en la primera vuelta hay dos puntos y que en la segunda es cuatro. ¿Por qué? Porque en la lógica fraudulenta del gobierno es cerrar la competencia. Ahora, yo le invito a ustedes a que vuelvan y lean Marpen La otra lectura, la semiótica. Primero, carece de rigurosidad científica. Pero en segundo lugar, Luis Pero en tercer lugar... Para entender la primera entrega, vean la segunda. ¿Qué personaje sale en la segunda que representa el mayor nivel de simpatía en la sociedad? ¿Quién? Eh, David Collado. ¿Quién? Muy Mi, amigo. Mi amigo. ¿Y Pedro cómo Chico? hace ese ingrediente? ¿Lo insertan ahí cuando no está participando ni es candidato ni es nada y se supone que él ya está fuera. ¿Qué no busca porque ahí? Porque la intención está clara. Y yo estoy de acuerdo con que David esté en la campaña. Lo que pasa pero es. Pero a favor de Luis, me imagino. Sí, pero totalmente. Pero no, no lo está me, haciendo. Oye, oye Quiero ser sincero. Todo el equipo de él está trabajando por nosotros. Yo no comencé la entrevista a las 8. Porque de, corrí y a las 7 y 15 recibí la estructura de Faride, aquí en mi casa, de la circuncisión 3. Todos los de David están integrados, todos. Y David, así como hizo con Carolina, hizo con Farida la semana pasada. Y lo va a hacer con Luis, lo va a hacer con Luis. Ahí no hay problema. Lo que pasa es que nosotros los políticos... Pues explícame políticos, ¿no? ¿Cómo? Eh, digo, Pues explícanos eso, esa inclusión de, de, de, de, en la encuesta y por qué está ahí. Bueno, porque, porque tú sabes que aquí hay intereses colindantes y los intereses que de una forma u otra están coligados el doctor Bernardo Vega son colindantes con mi amigo David Collado. Sí. Y yo estoy de acuerdo con que él sea parte. Nosotros no tenemos ningún problema. Ahora, Luis es el candidato y Luis tiene que establecer la modalidad de aproximación. Pero la generación de nosotros, que es la misma de David, tiene que asimilar los errores del pasado. Nosotros tenemos que determinar quién es que va adelante. El que va adelante es Luis. Vamos a apoyarlo todo, sin problema. Y yo estoy convencido de que Luis. Y, y David se van a juntar en los próximos días, pero para reiterarte lo de Penn, la intención es que eso sea un instrumento propagandístico para generar la idea de que se están acercando se están acercando, miran, excluyeron los Estados Unidos, ustedes saben cuántos electores hay en Estados Unidos? 582 mil hace cuatro años Luis ganó con 55% ustedes se imaginan ahora? claro para el interés de que sea un instrumento propagandístico, a ellos le conviene acercarlo para ver cómo hacen una pirueta aquí en la Junta Central sí. Electoral. Y están en eso, ¿eh? ¿Quieren hacer un libro? Dilo, ¿no? dime. Hay una, hay una percepción de que ha sido producida, eh, traída, ¿no? Al panorama político por la mayoría de las respuestas, y es el hecho de que en muy pocas, Luis Abinader se va en la primera vuelta. ¿Cuál es? ¿Tú crees que habrá segunda necesariamente, sí o sí, porque uno siente que Luis bajó con techo del 40 y pico? ¿Cuál es su percepción? Claro, mira, yo pienso que va a haber dos factores que pueden determinar la victoria de Luis en primera vuelta. Yo pienso que están dadas todas las condiciones. En primer lugar, lo que los españoles llaman el voto útil. El voto de mucha gente que no milita en el PRM, pero siente que Luis es el vehículo para derrotar al PLD. Yo pienso que mucha gente va a ir a votar. En segundo lugar, yo, Guido Gómez Mazara, yo, que soy un libre pensador y que no le entrego mi cabeza a nadie, creo que para la economía dominicana, que está en un pleno proceso de recesión, o que los tres componentes fundamentales del país que han provocado una crisis sanitaria, se transforman en crisis económica, no están generando dólares en la economía. Hablo de zona franca, hablo de turismo y hablo de remesas. Eso, del punto de vista económico, a la sociedad le conviene una solución de primera vuelta. Esos factores van a ser determin... hey, Y te digo algo, pero. es verdad. Eso es verdad. Yo, yo en el fondo, le agradezco. Yo difiero, yo difiero de esa posición porque las posiciones, ustedes han dejado de visibilizar a Leonel Fernández. Pero yo no he terminado. Ah, bueno. Ah, okay. <risa> <risa> Continúa. No, en tercer lugar, yo pienso que hay un factor que yo le tengo que agradecer a Bernardo Vega y es que mucha gente ensimismada que creía que estábamos ganados, estos son electrochoques que le dan para que aterrice. E su Muy buena esa posición, Muy, me gustó ahí. Ese, ese grupo de babosos y de <risa> que se creen ganados. Este tipo de encuesta lo choca, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Y en cuarto lugar, yo soy de los que creo que hay que hacer un acuerdo con toda la oposición. Yo, Guido Gómez Mazar. Ese acuerdo incluye a Guillermo Moreno a Leonel Fernández y a todos los sectores democráticos del país. Pero yo le he hecho campaña a Manuel, que es el candidato de Guillermo en San Juan, y le he hecho a Franklin, que es el candidato de Leonel en San Cristóbal. Y además a Leonel Fernández dijo ayer una frase correctísima. Que su partido no va a apoyar a un candidato que distribuya salami salchichón y pan. Y pan, y pan que eso es una vagabundería. Y ahí tenemos coincidencia. Además, los problemas del país a partir del 16 de agosto requieren de un consenso de todos los sectores de la vida nacional. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del endeudamiento? Juntos. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la inseguridad? Juntos. ¿Cómo sí. vamos a enfrentar el tema del empleo? Juntos. ¿De la inversión en el sector agropecuario? Juntos. todo Juntos. Y yo creo mucho en eso. Guido, Fulvio Ureña. Fulvio. Hace un momento tú mencionaste la lista donde está la guaje. Ahí está también en esa lista el candidato oficialista. Bueno, él firmó cinco adendas. Cinco adendas firmó. Cinco. De todos cinco. los casos que tú has sometido, ¿cuáles has recibido respuesta? Tres. El de Andy me citaron. Debo decirlo con mucha responsabilidad. Eh, el del asfaltado me citaron porque yo di una información estratégica. Y el de Marisa López, que le vendió 605 millones de pesos a una compañía de ella, al el sector salud, siendo directora de Inavi. ¡Ay, Dios sí. mío. Bien. Dios mío. Guido, una preguntita. Mira. nosotros un dato, tenemos... Eh, de, de, dilo, dilo. Con mucha honestidad, yo estoy convencido de que esta Procuraduría no va a hacer nada. Ahora, la que viene ya. tendrá mucho trabajo. Guido, <risa> nosotros tenemos como sociedad una realidad que es que una parte importante de ella está acostumbrada a las dádivas, al populismo, al salami, al pan, al gas, a que le lleven las fundas de comida y que a veces no ve más allá de esas propuestas propuestas políticas que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestra nación. Y esto de alguna forma impacta en los números y se entiende que Gonzalo Castillo ha ido subiendo en porcentajes por ese trabajo populista y arduo que está haciendo en los diferentes pueblos y sectores de nuestro país. Eh, planteado esta situación y esta realidad que vive tanto eh, Gonzalo Castillo como Luis Abinader, que tiene otra forma de hacer política, ¿no podría estar en Buen Dominicano comiéndole los caramelos Gonzalo Castillo eh, con una masa importante de nuestra sociedad al PRM? Tú sabes que los peleadistas van a tener que darle un curso de estadística al mundo. El partido se divide, la gente se va todos los días, pero Gonzalo crece. Bien. Yo no entiendo eso. Sí, no sí, más. sí, bien. No más ¿Tú conoces un político en la historia de la humanidad que atento a salami y pan llega a la presidencia de la República? Amable Aristo. Castro, senador de Higüey, una vez hizo un intento de candidatura presidencial y distribuía salami y todo. ¿Y qué le pasó? Nada. Cerro y gallina también. Pero en el aspecto económico, no, no, no, la fuerza hombre. tal vez no era la misma de, de amable en ese momento a la que tiene el gobierno. O no, sea, no, no, es el gobierno completo a la disposición de Gonzalo Castillo. No, no, no quiero no quiero creer que tú le estés comprando Guido. que él ha subido. Eso ha solamente. Subido? No, no ha Guido. subido nada. No. hacer la pregunta, me Guido. Me Guido. Eso es morbo. Lo Doctor, que ustedes ¿me anoche. Morbo. Y están trabajando para eso. Pero, por favor, ¿cómo es posible que en el siglo XXI un político. Salga y que da legal a la gente. Eso es pervertir y, la pobreza. Y para la sociedad. Y la sociedad, Guido, eh, y no, la sociedad no, no. con un petróleo más barato de la historia, el, nosotros pagando el mismo gas que él está regalando, más caro que todo América. En Guachupita no ve eso. Gasolina. Vamos a escuchar ayer. Sí, ya. Miren, eh, no, no, no, espérate, espérate, espérate, espérate. espérate. Dime. Esa no te la voy a dejar pasar, mi querida amiga. Presumir que el origen social humilde no tiene condición de valorar los procesos políticos, no es justo. No, la clase política ha degradado la relación con los sectores populares porque mal cree que solo dándole le compran el voto. Eso nunca ha sido así. En el 78 decían, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Nosotros, en un gobierno de Jorge Blanco, yo era un niño, pero aquí había una famosa PL480, e Inés redistribuía queso, mantequilla y le votaron en contra. Y cuando el PM se instauró 98 98.000, la gente le votó en contra. Eso no es así. Bueno. Que, es, oye, yo te voy a decir. Ustedes están en San Francisco ahora mismo, ¿no verdad? Sí. sí. No les faltaron hasta las partes privadas. Bueno, aquí no hubo tal asfalto, para decirlo. Sí, se asfaltó mucho. Sí, se asfaltó sí. mucho. Sí. ¿Y no ¿A dónde? dieron de todo? Elabora Elabora los sectores. Los sectores. Los Todas sectores. las urbanizaciones, adelante sí. Guido. Una bueno. pregunta, ¿y no dieron de todo? El no, están actual. dando todavía. Eh, ganó, el, ganó el chino. En la alcaldía, oye una cosa, que le cojan todo y le voten en contra. Doctor, quiero hacerle la pregunta. Eh, la encuesta, eh, diferentes encuestas, incluyendo el Centro Económico del Cibao, le daba en el mes de marzo a Gonzalo Castillo eh, un 20-24%. Eh, igual que todas las encuestas del país, le daban a Gonzalo Castillo un 24% y a Luis eh, oxidaba entre un 50%. Esa misma encuesta, en mayo de 2020, o sea, varios meses después, le está dando a Gonzalo Castillo un 34-35%, igual que todas las encuestas. ¿No entiende usted que esto es un crecimiento independientemente de, del salami y del pan? Bueno, eso, eso es la combinación del aparato del Estado y de la empleomanía colocado detrás de una candidatura. Pero entonces Ahora, es un, yo es te, un te crecimiento, a doctor. Yo te, voy a, yo te puedo decir a ti que Gonzalo no llega a 38. No llega a 38. No llega. No, pero estamos hablando... Y, de, ahorita usted no usted quiero adelantar, no me quiero adelantar, pero la embestida que viene no, no va a aguantar. Pero doctor, pero usted dijo que un partido que se le está yendo toda la gente, que lo está drenando, eh, según palabras de usted, eh, no crece. Entonces hemos visto que... Eh, todas las encuestas dicen que sí hay un crecimiento paulatinamente es una interpretación beledeísta tuya no necesariamente no necesariamente porque yo le está preguntando si, de, si en dos meses ¿pero, pero vamos a ver doctor si en dos meses todas las encuestas mi, mi querido amigo, por, por, Ajá. ¿tú crees que yo tengo ¿tú crees que yo tengo 10 años? No, no, no estamos diciendo no. eso, no estamos poniendo su capacidad a prueba. Lo que estamos preguntándole es, si usted no entiende que de 24 a 35... Tú está hablando con Tigre Saramanga, no, <ríe> no importa, es que no sí, importa. Sí, pero lo que Yerjan plantea es, que es muy, no, es, es muy sí, válido sí, sí, Por ejemplo, ¿en qué encuesta usted cree no, no No, no, no, no. no. Hasta en las pero redes hay una cosa, Vamos no, a hacerlo no. más fácil. <risa> Vamos si a ver. Es que ellos están en eso. <risa> si tú te lo quieres creer, créelo. No, no, yo no. Son las encuestas Ay, que lo están diciendo. Y yo le pregunto a usted si eso no es un crecimiento. Bueno, pero ahora una cosa, incluyeme en una cena para lo presidencial. Sí. Eh, eh, ah, pero, ah, pero aquí tú sabes de la cena. No se atreve, no se atreve. No se atreve. Ah, bueno, Guido, no se atreve a apostar para la cena a nivel presidencial, no aguanta eso. Eh, vamos a continuar con esto. El... No. Miren, Guido. Por parte, yo soy muy respetuoso de la, de la diversidad, sí, eh, a claro. modo de chanza. Ah, sí, sí, claro. Cada quien tiene el legítimo derecho de defender. Y yo tengo muchísimos amigos en el PLD, en el Partido Reformista, y yo no tengo esos problemas de verdad con nadie. Y si me insultan en campaña, siempre y cuando no me faltan el respeto del el punto de vista familiar, yo no tengo problema. Eso para mí, yo paso esa página. Una preguntita. Eh, el eslogan de la campaña de Luis Abinader es el cambio. Hablar de alianzas y de una unificación de toda la oposición implica que algunas personas que tienen detrás eh, posiblemente algunas acusaciones o un comportamiento no tan adecuado en los procesos o, o en su vida política. ¿No se quedaron cuando... en el PLD? No, no. Hay gente ahí que se entiende que su perfil no encaja tal vez dentro de ese concepto de cambio que vende Luis Abinader. En una alianza con toda la oposición o todos los grupos políticos, por ejemplo, ¿podría el PRM mandar a la justicia a personas que tengan detrás accionarios no tan eh, correctos, transparentes, si se van alianzas? Pero mira, es que tú me lo pones muy fácil. Tiene que ser más dura. Mira. Sí. Un partido político que llega al gobierno tiene que ser respetuoso del principio de la independencia de los poderes públicos. Cuando Luis Abinader habla de la independencia del Poder Judicial, es para tener un procurador independiente. Yo estoy de acuerdo que el procurador o la procuradora que venga no tenga nada que ver con partido político. En primer lugar, para desconectar la idea de que una alianza política es un acto de complicidad. No, el que tenga tema con la justicia que lo resuelve en la justicia repito, y cuando nosotros hablamos de la independencia del poder judicial, es sobre esa base y sobre el incremento del presupuesto, este gobierno le da 0.9 en presupuesto al sector justicia, es de esos aspectos de la profesionalización del ministerio público, y que sobre todas las cosas, las altas cortes no estén distribuidas por cuotas políticas o tú sabes quién es el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un miembro del Comité Central del PLD ¿Tú sabes quién es el Procurador General de la República? Sí. Un miembro sí. del Comité Central del PLD. Es de eso que nosotros hablamos. Claro, la, la franja PLDista quiere confundir a la sociedad diciendo ¡Ah, no! Que una alianza es... es de mal. matos y cacatas, como dijo no, no, Danilo. ¿no? No. Todo el que tenga tema de justicia que lo persiga. Primer lugar. Segundo lugar. Las alianzas políticas constituyen un acto de concertación respecto de políticas públicas para el país no es aliar a Guillermo, a Leonel a Luis, no, es aliar sus fuerzas para que en este país, por ejemplo, el sector salud tenga 4% del PIB del presupuesto es aliarlo para mejorar sustancialmente el empleo en la República Dominicana, el empleo en la última década es un empleo de mala calidad y de malos salarios porque el 70% de eso lo genera el sector informal de la economía, es mejorar la calidad del empleo, es una alianza política inteligente para que en la República Dominicana no tengamos la vergüenza de que las mediciones PISA que se hacen anualmente estemos invirtiendo recursos en educación, pero tengamos malas notas en lectura comprensiva, en matemática. Esa es la alianza. La alianza no es de personas. La alianza es de un programa de gobierno. Y, y con esto termino. Peña Gómez nos enseñó a nosotros a que era posible juntar al MPD y a Huesi en el 74. Acuerdo Santo Domingo. En el 94 junto a José González Espinosa y a Fernando Álvarez y no perdió un segundo ni un cese de su dignidad. Eso no es así. Eso no es así. Y un mensaje para todo el pueblo de San Francisco, la región, el nordeste y el país. La próxima semana voy a ir por allá, vamos a afinar. perfecto si es miércoles o jueves. Muy bien. Eh, eh, es un compromiso nosotros, público nos, ya. Y nosotros vamos a ganar las elecciones con la gracia de Dios y el voto de la mayoría. Sí. Así como muchos lo dudaban en la municipal y hasta se comprometían con cena y no la han cumplido. Sí, sí, sí. Aquí le esperamos, Guido. Sí, eh, aquí le esperamos para que se siente aquí a mi lado. Nosotros vamos a ganar las elecciones con humildad, sin arrogancia, sin altanería. Y a los compañeros y compañeras, los ciudadanos que votemos militantemente, por ejemplo, en San Francisco Macorís hay que votar por los candidatos nosotros. El senador nosotros hay que votar por él. El mejor de los diputados, de las diputadas hay que votar con responsabilidad. En Moca hay que votar por Carlos a la senaduría. En La Vega hay que votar por el candidato de la alianza que es el gordito de Jarabacoa. En Bonao hay que votar por el Torito. Así en es. Santiago hay que votar Eso por, por Eduardo. Tenemos que votar por la gente de nosotros en todos los sitios. Y en Cotu y Ricardo le va a dar una pela a la candidata del PLD. Bueno. Así que... Muchísimas... No. Ah, no, escúchame. Y hay, sí. hay que votar por Bauta en Salcedo también, El candidato de la alianza. Bien, gracias. Hay... Guido, pues el compromiso es público, placer, eh, un placer, la semana Guido. siguiente gracias, eh, estaremos ya en vivo aquí físicamente conversando contigo, muchísimas gracias por todas estas gracias. informaciones y que cumplan con la cena, Sí, sí. claro, sí. claro. Sí. claro. Sí. eso está notariado no, no, Guido, te esperamos favor, adiós, adiós, adiós, a ver qué, adiós, qué se gracias, da aquí en la, en la, en la presidencial. Eh. muchísimas gracias Guido Gómez Mazar. estuvimos conversando con él en la mañana de hoy vamos nosotros a una breve pausa luego de esta interesante entrevista